Bien, cómo no, vamos al tema. Tras la polémica generada por la encuestadora Gallup en la que daba como posible ganador en la contienda presidencial del 2024 al presidente Luis Abinader Corona, los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo retomaron el tema de una eventual alianza electoral en los niveles municipales y congresuales para las elecciones de febrero del 2024. Contando con el visto bueno de sus líderes, Danilo Medina, Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. Miembros del Comité Político y del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana afirmaron que existe un clamor nacional de la dirigencia media de base y los aspirantes a cargos electivos de que se produzca una gran alianza opositora iniciando por el nivel municipal para enfrentar al gobernante Partido Revolucionario Moderno en las elecciones de febrero del 2024. Asimismo, el diputado Iván Lorenzo no descarta una posible alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y la Fuerza del Pueblo, y aseguró que en caso de que esto se materialice, el candidato a la presidencia sería Abel Martínez. Bien, esa es la noticia, ahí están las imágenes. Vamos a ver la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la posible alianza entre el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD de cara a los comicios del 2024? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. ¿Qué opina usted sobre la posible alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, de cara a los comicios del 2024? Muy bien, adelante Carolina. Muy bien, al parecer ha activado las alarmas o ha, ha activado uh -huh. los motores, los partidos de oposición. Luego de estos resultados que arrojara la encuestadora hace unos días, una de las más confiables eh, y que generalmente acerta en los resultados. También es cierto que estamos eh, a un año y pico todavía y el panorama político nacional puede dar muchos giros. No, bueno, estamos a menos, en febrero. No, ¿En febrero? Son febrero las, 24. En mayo, Sí, sí, de la moneda, eh, pero es ahí que ellos están hablando. Bueno, sí, pero también... Eh, está el tema del, del, a, a nivel presidencial. Porque okay, okay, aún estos acuerdos o alianzas sean para lo congresual y municipal, genera algún impacto a nivel presidencial. Entonces, ante todo esto, estamos a ley de un año y tanto, en el caso de febrero para las eh, congresuales y municipales. Lo cierto es que, Aún faltando 10 o 9 meses, y en el caso presidencial, eh, faltando para mayo, bueno, pues un año precisamente, ya el mes que viene estamos, estamos en mayo, falta mucho tiempo, las cosas pueden cambiar, todo depende de cómo continúe avanzando el gobierno de turno en lo que ellos han estado trabajando la, o la manera en la que han estado trabajando. Una de las cosas que más eh, le ha costado al gobierno actual y que más eh, ha debido cargar sobre su espalda es el tema de los productos de la canasta básica, el aumento de los precios, que es un aspecto demasiado fuerte, donde se ve afectada una gran parte de, de una gran parte de los dominicanos o la masa mayor, la masa pobre, que son quienes tienen el mayor cúmulo en las votaciones, son quienes generan mayor puntuación. Entonces, ante todo esto, creo que en este momento, bueno, creo no, y la encuesta también lo arrojó, es uno de los aspectos más cuesta arriba para el gobierno eh, de Luis Abinader, el tema de los precios. En los demás sentidos, eh, ¿qué más se le puede criticar y que le puede afectar en aquel momento? Bueno, hay un tema de las bases de ese partido. No sabemos cómo está el descontento o, o la acogida propia del, de su partido, porque recordemos nosotros que a inicios y mediados del gobierno había un malestar, un malestar interno importante dentro del PRM con su gente por el tema de las posiciones, por lo que tenía que ver con las elecciones de los diferentes representantes en las instituciones eh, y ministerios y que la gente de base había quedado de lado y todo esto. Otra de las cosas que causó malestar dentro de ese partido fue la elección de su comité político que no fue representativo. Bueno, de hecho también se va a dar ahora y más adelante mi tema, estaré hablando de esto. Eh, las elecciones o el modo de elección de los representantes a los diferentes cargos que será cerrado, señores, eh, un partido que ha hablado y que criticó bastante todo lo que tenía que ver con la democracia interna de los partidos políticos y ellos están haciendo prácticamente lo mismo. Entonces, ante todo esto, está interesante lo que se podría dar. Eso de que el candidato presidencial sea Abel Martínez en una unión con la fuerza del pueblo, porque el PRD eso no, no, no pinta nada en lo que tiene que ver con, con, con un candidato, o sea, Miguel. Eh, Miguel Vargas Maldonado como candidato presidencial no va para ningún lado, es lo que debe de sumarse a uno u otro, no sé si Leonel esté en esas condiciones si se ha descabellado de que él deje de lado y mande a votar en una alianza por Abel Martínez o en este caso el PLD que deje de lado a su candidato y que manden a votar por Leonel Fernández. Me parece un poco cuesta arriba. Lo que sí es al final que cada, cada partido político buscará lograr eh, los mejores beneficios, aún no o sepa o no logre llegar al poder, pero sí tener algunos eh, nichos de poder en el que vaya a ganar. Bien, este gracias. Es lo que buscan, eh, mayor Francis, realmente. adelante. Francis, bien. Adelante. Mira. Es interesante, pero hay algo que hay que resaltar. El, Como dice Vinicito, el frenazo de Roberto Rosario, que fue uno de los más aguerridos cuando Vinicito dio a la luz el proyecto de gran alianza que estaba gestando, no Leonel Fernández, porque el tema es que ellos lo hicieron adredes entre Danilato y PRD y algunos, entre ellos Félix Bautista, el mismo Rosario, sin que el Leonel Fernández estuviera eh, al tanto. Y ahí ha venido para atrás el frenazo, como le dice Roberto Rosario. Pero de hecho, el escenario político genera estos, este, estos, eh, eh, estas relaciones y todo el mundo sabe que de forma natural el PLD que se ha desbandado, producto de a donde lo ha llevado su presidente y actual líder, Danilo Medina, hace que Leonel Fernández le sea más atractivo a la militancia del PLD que cualquier otro partido. Y de hecho, es su, es su propia sangre y energía política la que se movería. Ahora, con respecto a lo que está de frente, que es las elecciones más próximas en febrero del año que viene, y el tiempo que tienen los partidos para definir candidatos y alianzas, están prácticamente contra el reloj. Eso tiene que verse como un proceso normal y a raíz de una encuesta donde le dice, no hay nada que buscar a ustedes, porque está asegurada una reelección de... De, de Luis Abinader eso hace también que las carpetas políticas las estructuras políticas se empiecen a movilizar armando un gran proyecto y alianza de la oposición, por eso yo le decía que era muy importante que no solamente se da como de resultado de la encuesta la proyección de resultados electorales son los índices o las características que el pueblo expresa que el gobierno no está haciendo bien. Y por eso le digo, cualquier cosa, como decía Carolina, cualquier cosa puede suceder. Si el pueblo se empodera a, re, a, a reducir el impacto que ha tenido el alza, el alza de los precios de, de la canasta familiar, los combustibles, que fue una mentira de hito, que no pudo hacer nada, el dólar se ha mantenido estable, el petróleo no ha avanzado más y como quiera seguimos pagando un alto precio por los combustibles. Son de los puntos que aparte de todo este eh, movimiento que debe verse como un movimiento na natural de la política nacional, lo único que hay un ingrediente que es la que nosotros le hemos puesto en escenario al país que Lionel esté hoy si se da pactando con el Danilato, que es precisamente el grupo político que está siendo juzgado en los tribunales, Bien. y eso debe de repercutir en la visión o en lo que debe ser la característica del líder de la fuerza del pueblo, porque eso le va a afectar, Gracias. Y nosotros Francia. somos coherentes. Muchas gracias, Francia. Yerian, adelante. Bien. La política dominicana, honestamente, lo que da risa. Y da risa porque si ustedes escuchan, ustedes buscan, por ejemplo, el discurso de Abinader y del PRM y lo descomponen y le van sacando piezas. Van a escuchar cómo ellos dicen que los peledeístas son ladrones, que son corruptos, que la pasada gestión, que los ladrones, que... ¿A quién está juramentando Luis a cada rato del PLD y de la Fuerza del Pueblo? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Sí, ¿a quiénes? Es verdad. Porque son muchísimos. Uh -huh. A los PLDistas. Pero no se juramentó ayer el hermano de, de Domínguez Brito en el PRM. Ah. Sí. Eh, eh, eh, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, no Pedro me digas. Domínguez Brito. Pero él no está señalado como corrupto. Yo estoy hablando del partido, hermano. Nosotros estamos hablando de la cúpula, de los que son corruptos. Yo estoy hablando del partido, Francis, para que la gente entienda más o menos lo eso que, es el, el discurso. De que, ¿qué le importa al PRM si son corruptos o no son corruptos? Porque lo señalaron a todos, dijeron que la pasada gestión, que, que no vuelven, que no vuelven. ¿Y a quién está juramentando? ¿Y cómo lo están juramentando? ¿A quiénes? Es la palabra. No importa, venga de donde venga. Están comprando a alcaldes a diestra y siniestra. Y de, de hecho... Ya el, salió en encuesta. El, que, el, que el caso de, de Domínguez Brito eh, ya se había rumorado, ¿verdad? Que era por situación económica, que él se había ido y que supuestamente tenía una situación... Y así se lo habían eh, vaticinado. Se va para el gobierno por una situación supuestamente económica. ¿Domingo? Ahora bien, sí, sí, eso se lo, se, se lo habían dicho incluso de manera pública, eso está ahí colgado. Ahora bien, la situación, también se había rumorado un posible acuerdo a nivel municipal y congresual, no a nivel presidencial. Entre la fuerza del pueblo PRD y PLD, es más, yo voy a dar un dato aquí, que todo el mundo sabe, que eso, eso no es primicia tampoco, Carilín Chabebe, se ha rumorado que es posiblemente la candidata de la posible alianza PRD, PLD y Fuerza del Pueblo. Porque ustedes me dicen a mí, ¿tú sabías eso? ¿verdad? ¿Tú lo sabías, Carolina? Bueno. Pues mire, pues sépalo la posible candidata de esa alianza Lina aquí la, has, la candidata eh, no, no. estoy hablando de rumor de, de, eso, no, de, nada de de eso de eso alianza no. no no no, no, no. del de esos, no. PRD no, no no claro no eso se pero sabía. que, es ¿qué el, candidato pero que quién candidato quién va tiene el PRD pero Carilín sabe por ejemplo <ríe> bueno tiene a Luis Ernesto Camilo eh. <ríe> sí pero no va a venir para acá hacer, exactamente pero o sea, Karine, la propia Carilín sabe que si es con el PRD, no va para ningún es lado. O sea, y el PLD sabe que ahora mismo solo en San Francisco no va para ningún lado por también la fuerza del pueblo. No consiguen tal tal vez un diputado podrá conseguir. Pero aquí la senaduría y la alcaldía está difícil a menos que se, que se, ¿verdad? Que se una un frente que es de, de tres, cuatro mm. partidos y pudieran hacer competencia. Sí. En caso de eh, eso es normal, o sea que si el gobierno que tanto criticó la corrupción está llamando a los que supuestamente fueron verdad, vengan para acá, pasen para este lado, ya ustedes inmediatamente pasen para acá, se convierten en buenos. ¿Qué se les puede pedir a los que supuestamente Aparte, son todos malos? Voy Bien. a dejar esta pregunta en el aire, porque me imagino tal vez tú no la tienes ahora así, fuera de que, en el caso del señor de Domínguez Brito, tiene escándalos de corrupción. No, no, yo no gobierno. estoy hablando no, de no, personas. No, eh, no, no, no, no, de los no, que, no. Sean, de los que no, se han ido. No, lo que pasa no, es que si tú dices... No, la pregunta, lo, o sea, no a ti, sino a la mesa. O sea, lo que quiero plantear acá, porque ha, ha estado pasando... Eh, alcaldes, eh, candidatos, a regidores, regidores que se han ido al PRM, que ese es el planteamiento que tú haces, eso es lo que estás diciendo, sí. y que un partido que se vende como pulcro, eh, lo que se están yendo, sería bueno identificar qué tan manchados están, porque yo, que soy totalmente... Es contraria al PLD, no puedo decir que todos son delincuentes. Gracias, Carolina. Tú acabas de mover el anzuelo, precisamente. No, Fue, porque eh, no estamos eh, pescando. Sí. No, oh, no, Dios. Pues yo, pues yo hace rato estoy pescando. ¿Sabe por qué? Porque di siempre dicen el PLD. Nunca dicen. No, no, no. ¿Nunca dicen? O sea, que no, no se no, trata no, pues, de eso. Pues, al no, menos tú, que no hemos eso manejado eso la, tú, la tú. información. Ya que ustedes en no la parte final, no déjenme explicarlo para que el público se quede con la información. Cuando ellos dicen corrupción, hablan de gestiones pasadas y hablan del PLD. No hablan de. Específicamente la base del, del PLD no, de no, es que, no es el que problema. Es no es eso no es así. No es así. Bien, mire, hay una Yo situación. No una hay una no. situación. Bueno, Cuando acá, no, cuando no se par... trata de lo que tú dices, es Oye, estéril. Ah, pero, no, no. pero analízalo, que lo que así. estamos hablando es que Oye, coordinar Francis. una alianza con la cúpula sería el problema para Leonel Fernández. Francis Rodríguez. No con la masa. Pero ¿y cómo la Francis, Francis Rodríguez, déjenme hablar, señores, porque. Se está acabando el presa. tiempo y el único que no va no a decir nada. Si Hablan tú, ustedes, tú podrías referir sobre, sobre esta parte final. Como que dice Meme, ¿cuántos son ustedes? Tres, hablen entre ustedes. Amado, ¿cuántos <ríe> esta parte final. hablen <ríe> no, no, entre ustedes. Amado, ¿cuál es la seis minutos, coge tres de eso. No, no mi no vida, seis. seis no. Yo lo voy a decir en menos. Miren, miren qué es lo que pasa. Miren qué es lo que pasa, según yo lo veo. En definitiva, los partidos políticos de este país no están calzados, o sea, no están basados en ideología. No están calzados. Sí, sí, sí, sí o sea, están, están, está bien. Sí. La filosofía claro. te salió. <risa> no, en, en, en, en, en ideas, tú sabes, Es siguen hombres, siguen personas, siguen propuestas, que a veces no son las mejores, porque, por ejemplo, Domínguez, eh, fra, eh, Pedro, Pedro Domínguez sí, no que puede voy. quejarse del PLD. ¿Ustedes saben por qué? Porque Pedro Domínguez manejó todo lo que era la asesoría jurídica de las EDES, que sobre todo él fue que ganó la parte de cuando Danilo condonó la deuda que tenían esas empresas de recapitalización del Estado, eran 10 mil millones y no lo, llevo, y no lo pagaron. O sea, no me diga a mí que no, yo me voy porque el PLD hace tiempo que ha perdido la mística de Juan Bó. Es que la mística de Juan Bó no te, no te hubiese permitido a ti irte al PRM. Exacto, exactamente. Señores, nosotros tenemos que entender, los políticos de este país son mentirosos. Los políticos de este país viven, son... Algunos. Bueno. La gran mayoría, vamos sí, a poner sí, son mentirosos, son poco transparentes o nada transparentes. Los partidos políticos no tienen ideología. Como dice el tango famoso de, de Enrique Santos Discépolo vivimos revolcados en un merengue. No el merengue el baile, sino el, el merengue es el suspiro. El suspiro de los bizcochos. Tú o sabes que hay que batirlo con huevo para que hacer esa, esa masa. Entonces, eh, él, él dice eso: vivimos revolcados en un merengue. Y todo el mundo, todo es lo mismo y resulta que es lo mismo es el derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, maquiavelo, estafador. Lo, él da lo mismo y así hemos, a eso hemos llegado nosotros, lamentablemente. Usted verá que probablemente los partidos que están ahora en la posición tendrán que unirse para enfrentar el gobierno. ¿Qué ventaja tiene el gobierno? El presidente de la república no ha hecho un mal gobierno en términos gen genéricos, digamos, eh, eh, las notas, malas, fue cotejado porque fue malo. No, tiene cosas buenas. El gobierno nacional... Bueno, la Galo dice lo contrario. La Galo dice que el 57% sí, entiende que vamos por mal. Sí, pero, dice hay, la Galo, pero hay yo? un 40 y pico por ciento 30, que, 30. Que, piensa, que piensa diferente. Eso, por eso le he puesto más Muy atención. Bien. Más que a los resultados que se estiman van a suceder, son las cuestiones que a la vez que te dicen, acepto a Luis Abinader, pero en el fondo... Tu vida, la vida del ciudadano, expresa lo contrario. Porque hay gente que entiende entonces, que no hay mejores opciones, por eso decide elegirlo a él. ¿cuál es, entonces, ¿Cuál es puede la Puede ser una conclusión, pero en el fondo, esos ítems que nos da la muestra son fundamentales, que le está dando un espacio al gobierno para reivindicarse. Pero a nosotros, en oposición... También yo voy... analizar para poder fortalecer lo que sería... Bien, yo le voy a poner un parámetro la... de comparación. Ajá. Hipólito Mejía después de los dos años. ¿No se parece a Binader después de los dos años? No, no? no, no. Es eso totalmente es... distinto. Exactamente, o sea, ese, ese es mi sí, parámetro. Sí, es sí. sí, muy buen parámetro. ¿Qué es lo que yo estoy planteando? Yo lo que estoy planteando... Es decir, fue un desastre no, y no, este va muy no, bien. No, total. No va muy bien. No, no, me, no, me porque... refiero a, a lo que fue aquello. Bueno, comparado con sí. aquello, te, te, te no, compro las eso. condiciones, agregale las condiciones que hay a nivel mundial. Sí, pero la de Hipólito era más favorable que por la de eso, ahora. Por eso, O sea, lo que te quiero Dito. decir, no había, esas son no ventajas. Ahora, ¿Qué, ¿qué problema tiene el presidente? Primero, el hecho de que no tiene colaboradores excepcionales. Uno, sí. fundamental. Segundo, la, se le ha ido de la mano el tema de la comida. El pobre no juega con su barriga. Estamos de acuerdo. Son... Ahí está en la encuesta, parece eso. Exacto. Sí, sí, sí el hecho de que la, la, econo inseguridad. la economía no ha mejorado y la CEPAL ahora en este, en esta, en, en este tiempo, ya vaticina que no va a ser lo que estaba sucediendo. La economía no ha sido la más favorable, a pesar de que ha cabalgado con precios bajos del petróleo, por ejemplo, tú ves? O sea, hay una serie de cosas que le van a afectar muy duro. ¿Qué va a pasar? Bueno, no sé, yo no soy pretidigitador para pensar en qué, pero una alianza de estos tres partidos eh, y quizás algunos, y quizás le no, se le van a unir gobierno, otros. Le puede, le, duro, le, duro. le puede dar duro al presidente de la República, que no ha alcanzado el 50%. No lo ha alcanzado. Que por cierto, hay que anunciar aquí, y, y, y, me, pare, y me encontré que los medios nacionales no hicieron eco, de que eh, Rafael Acevedo ayer admitió errores que tiene sí, la encuesta. Sí, sí, lo vi. y eso el pueblo debe de saberlo. Y eso es peligroso. E para incluso admitió que. Tenía una sugerencia en una de las láminas. La encuesta tenía una sugerencia, cosas que no es de, de encuestadores. Ah, eso ya ahí hay... ¿Mm? es sesgado. Eh, eso es importante. Es, es, es, entonces, eso aparentemente, es sesgado y eso. Es... Él dijo: Yo no sabía que eso estaba ahí y yo estoy mandando a investigar. Pero hay una situación de sesgo con relación sesgado, a una sugerencia que se le dio peligroso. al gobierno. Para mejorar ¿Tú sabes? la percepción. Bueno, miren, estamos llegando ya al momento en que hay que abrir la farmacia. Pero antes yo quiero decir, tú sabes que tú andas hoy como un poema. ¿Cómo así? Vestido como un poema. Porque hay un poema famoso que a mí me encanta. ¿Ese? Que es de Morrison, de, que... de Morrison. De Mateo Morrison. De Mateo Mor que dice, verde y negras formas de morir en las montañas. Sí, es un... Sí, sí. Y él anda vestido de negro y verde. Sí. Es un Se poema alegórico. Él es marroquí, anda como, le gusta mucho <ríe> es Macarillo. un poema alegórico al alzamiento de Manolo Tavares en la Loma de Nisaito. Sí. Por eso dice él, porque acuérdate que el símbolo del, del, del 14 de junio era verde y negro. Así es. Bien.